Lo podemos explicar utilizando el ejemplo de una cepa de bacterias infecciosas. Las bacterias viven y se desarrollan hasta que los médicos descubren un antibiótico que encuentra un punto débil y las mata. Las bacterias se ven forzadas a evolucionar para resistir los ataques del antibiótico y si lo consiguen, se restablecerán. De igual modo, los códigos criptográficos se ven obligados, como las bacterias, a evolucionar continuamente para sobrevivir a las violentas ofensivas de su antibiótico, los descifradores. Vale, a ver. Bueno, ya sabéis que los servicios secretos es una organización, una estructura en la que no sirve de nada que los espías obtengan una información de calidad si no tienen un instrumento un vehículo para poder transmitirla. De esto, precisamente, es de lo que se encarga la criptografía, que es la disciplina que estudia la escritura oculta, el arte, podríamos decir, de utilizar un lenguaje convenido mediante el uso de cifras o claves. Es, por tanto, el lenguaje de los espías. Transformar un mensaje del texto original, si se conoce la clave, se denomina descifrar o descodificar. Mientras que si se ignora el código secreto, hemos hecho hablar de perlustrar o descriptar. Aquí tenéis un vídeo estupendo, muy curioso, que quiero que veáis. Algunos historiadores sostienen que la Primera Guerra Mundial fue la Guerra de los Químicos, debido a la inhumana utilización de gases tóxicos. La Segunda Guerra Mundial, que terminó con Hiroshima y Nagasaki desintegradas por la bomba atómica, fue la de los físicos. Y hay quien afirma que la Tercera Guerra, la de los matemáticos, ya está aquí. los primeros y osados ataques individuales y casi lúdicos que los hackers dirigían a sistemas informáticos de grandes empresas privadas, a los centros estratégicos de los estados e incluso a los propios ciudadanos, los gobiernos organizan sus propios sistemas de protección criptográfica. Hoy todos los servicios secretos del mundo y muchos ejércitos cuentan con departamentos de guerra informática facilitada por esa gran autopista de la comunicación y de la información que es Internet. Pues yo creo que, que el control de la información por parte de los estados es algo que ya viene ya desde, desde el principio de la formación del Estado moderno y que solo se ha ido radicalizando según el Estado ha ido evolucionando y ha ido controlando más a la población. Es algo que ha ido evolucionando y yo creo que hasta con los estados absolutistas lo único que ha hecho ha sido radicalizarse hasta un extremo. Los servicios de inteligencia son fundamentales para que funcionen los estados de una manera más o menos correcta con respecto a sus relaciones internacionales. Yo creo que cuando se ha radicalizado ha sido sobre todo con la salida de Internet y la globalización de toda la información porque realmente antes sí. mantener un secreto era mucho más fácil de que saliera sí. Internet. Ahora mismo casi no hay ningún secreto en el mundo. Claro. Que, a ver, Pero entonces es estábamos entrando. No no, del tema, venga, vamos a lo, a lo nuestro. A lo largo de la historia se han, se han creado diversos sistemas criptográficos a partir de los cuales han surgido multiplicidad de métodos. Vamos a empezar eh, explicando el sistema de sustitución, que tenéis dos ejemplos de dos cifras de sustitución del siglo XVI. Fijaros en la cifra de la, de la izquierda, la cifra particular del obispo de Ragusa, y que aquí ya podemos distinguir varios tipos de, de la sustitución. Cuando una letra del alfabeto se sustituye por un número, se habla de sustitución numérica. Cuando es por una letra, de sustitución literal, y cuando es un símbolo, como los que estáis viendo, se hablaría de sustitución esteganográfica. A su vez, la sustitución también puede ser simple, cuando es solo un número, la letra, un símbolo, el que sustituye a la letra del alfabeto pero también puede ser múltiple como estáis viendo. Tanto las, si os fijáis en esta cifra, tanto las vocales como las consonantes equivalen a tres símbolos diferentes, con lo cual esto complica muchísimo, como podéis imaginar, la, el desciframiento. Eh, la otra cifra que tenéis, la cifra general de 1587, si os fijáis en la parte superior tenemos dos varia, variaciones de lo que acabamos de hablar. Una que sería una, el alfabeto de la parte superior, donde pone cifra, si os fijáis, sería una sustitución esteganográfica, mientras que la parte inferior sería una sustitución numérica. A veces esta sustitución puede ser de una letra, pero también, si os fijáis, en este cifrario puede ser de una sílaba entera, incluso de, de palabras. Os voy a proponer un juego. A partir de la cifra de sustitución del obispo de Regusa, he encriptado una palabra que el primero que la perlustre conseguirá la clave para acceder a un vídeo en el Archivo de la Frontera. Durante el siglo XVI se desarrollaron guerras de inteligencia... ...entre los diferentes servicios secretos... ...que de forma oculta y soterrada... ...determinaron el desenlace de batallas... ...el éxito o fracaso de negociaciones diplomáticas... ...e incluso el asesinato de mandatarios... ...como Guillermo de Orange... ...o la mismísima reina de Escocia, María Estuardo... ...que se vio envuelta en la llamada conspiración de Babington. Eh, el complot tenía el objetivo de matar a Isabel... ...y entronizar a María Estuardo. Eh, la, ...la conjura, o mejor dicho, el, el intercambio de información... ...pasaba por unos barriles de cerveza... ...y los documentos cifrados... ...estaban metidos en unos tapones de los barriles... ...una vez que llegaban al castillo, esto se leía... ...todo eso se descubre gracias a un agente doble... ...Gilbert, eh, Gilbert que está al sueldo de Walsingham... ...aunque fuera un católico... ...y gracias a él llegan a descubrir todo el entramado secreto que permitirá al final de ¿no? la ejecución de María Stuart. Eh, esta, este caso, este complot es muy importante en la historia de la criptografía porque eh, supuso un reto y transformó eh, desde la eh, criptografía monoalfabética a formas más complejas porque los servicios secretos europeos se dieron cuenta que había que... ...rendir más complejas las formas de transmisión de la información secreta. Quizá no sería exagerado afirmar... ...que la hegemonía de la monarquía hispánica durante el siglo XVI... ...se cimentó en el buen nivel, no exento de sombras y fracasos... ...que alcanzó el espionaje de los Habsburgo. Y en consecuencia, también se podría admitir... ...que la pérdida de dicha hegemonía en el siglo XVII... ...ya en tiempos de Felipe IV... ...se debió al fracaso en la obtención y control de la información secreta... La célebre derrota de Rocroix, el 19 de mayo de 1643, vino precedida, sin duda, de la derrota de los servicios de espionaje de los Austrias en esta guerra secreta. El, un caso excepcional de, fallos, de un fallo garrafal de los servicios de información es el de la pérdida de la Goleta y de Túnez en 1574, justo al año siguiente de que don Juan de Austria lo conquistara eh, de manera pues, muy, muy brillante y muy sorpresiva etc. y el fallo garrafal es precisamente que un, un, un héroe militar o un hombre o un militar de confianza como era Juan de Sanoguera eh, fuera acusado de ser agente de los turcos de pasarle información a los turcos Felipe II no se lo podía creer incluso en anotaciones su suyas no me lo puedo creer dice eh, claramente ¿no? investigarlo bien porque es inconcebible ¿no? que un militar de confianza sea ya no a gente doble, sino a gente turco directamente. ¿no? La época moderna fue sin duda una auténtica edad de oro de la criptografía. Surgieron figuras que hoy se consideran los padres de la criptografía moderna, como León Batista Alberti, el napolitano Giovanni Battista Porta o el monje benedictino alemán Johannes Heidelberg, conocido como Tritemio. Cifrar y descifrar documentos encriptados se convirtió en actividad esencial de la correspondencia diplomática y en entretenimiento en los salones de las Cortes Europeas. Bueno, ya veis que no se trataba únicamente de una cuestión política, que la criptografía se utilizaba también como un ocio, como una forma de ocio. El segundo sistema es el sistema de transposición que consiste en alterar el orden normal de lectura de una palabra o de una frase, escribir una frase al revés para poderla leer con un espejo, sería una forma muy simple de, de transposición. Es, eh, los métodos de transposición se suelen utilizar mucho las tablas de equivalencias de letras para descolocarlas, por así decirlo, cambiarlas de posición. Una de las más corrientes es lo que se llama la transposición geométrica, que es seguir una forma geométrica para eh, leer una frase. Puede ser en triángulo, puede ser en diagonal o en forma de X, pues alterando, como he dicho antes, el orden digamos, natural de, de la lectura. Os propongo otro juego criptográfico, esta vez con el sistema de transposición. Ya sabéis que es el que consiste en la alteración de las letras. Os voy a dar dos líneas de letras a ver quién encuentra eh, la forma geométrica, el sentido para leer esa frase. Venga, a ver quién es el primero. ¡Listo! Los servicios de inteligencia de Felipe II crearon un complejo sistema de comunicación secreta que respetaba el mismo orden jerárquico que el resto del aparato de espionaje. La red compartía un código común de encriptado de mensajes o avisos. Es lo que se conoce como cifra general. ¿Un code? un code. Ah, un code. La cifra general era el código que compartían el rey, la cúpula del espionaje y sus representantes en el exterior, embajadores, virreyes y gobernadores generales. Las cartas eran cifradas en la corte por el secretario de la cifra. Las decisiones sobre qué cifra utilizar y cómo hacerlo las tomaban el propio rey y el secretario de Estado. Es conocido que secretarios de Estado como Antonio Pérez eran expertos criptógrafos. Al parecer, según consta en su proceso, Antonio Pérez utilizó estas habilidades no solo en el desempeño de sus funciones al servicio de la corona, sino también para manipular el contenido real de las cartas que don Juan de Austria enviaba a su hermanastro, el rey. Los servicios secretos de Felipe II contaban con tres expertos en criptografía conocidos como secretarios de la cifra. La labor de estos secretarios especializados en tareas criptográficas era cifrar y descifrar la ingente correspondencia que llevaba algunos altos cargos de la Corte de Filipina. No todos los altos cargos contaban con un secretario de la cifra, es decir, una persona específica para llevar a cabo estas labores, sino aquellos que por su gran actividad política o militar necesitaban estar cifrando y descifrando constantemente despachos. Eh, así, por ejemplo, el eh, Duque de Alba, cuando era gobernador de los Países Bajos, contaba con Jerónimo González, un conocido eh, criptógrafo. O el caso también de Luis Valle de la Cerda, que fue eh, secretario de la Cifra del secretario de Estado Juan de Idiáquez. Sin embargo, en la mayoría de las, eh, de los, de las embajadas de los berrinatos, las labores criptográficas, entre otras muchas las llevaba a cabo el secretario del Berguinato o de la embajada. Eran los que se dedicaban a cifrar y descifrar los despachos, pero también, algo que era fundamental para salvaguardar la seguridad, eran los que custodiaban eh, los códigos criptográficos, es decir, la cifra. Es decir, que la inmensa mayoría no eran únicamente criptógrafos, sino que era una labor más ¿eh? de sus labores como secretario. Algunos de estos secretarios de embajada destacaron por sus dotes criptográficas, por ejemplo, ...como Diego Maldonado... ...que fue durante muchos años secretario de la Embajada en París. La palabra secretario en sí misma hace alusión al secreto... ...por tanto, todas las autoridades de... ...las altas autoridades de la monarquía hispánica... ...tienen secretarios, el secretario es una figura clave... ...y imaginaros, un secretario además eh, eh, con cifra particular... Eh, ...con el rey o, o, o, o que controla la cifra general... Es un doble señor del secreto, de alguna manera. Es el, el protector de la información, tiene que ser una persona de una lealtad eh, absoluta y con muchísimo trabajo, sobre todo en momentos de especial eh, tensión. ¿no? Si para Lepanto pues, se cambian varias veces de cifra o para Flandes, ahí está, tres o cuatro veces de cambios de cifra de, de, eh, por necesidades de, de la información, ese secretario y, y su equipo más próximo también es un elemento fundamental de la administración de, de, de la monarquía. Un caso especial, por ejemplo, el de García Hernández en Venecia, que manejaba toda la información que venía de, de, de Estambul hacia, hacia, la, hacia, hacia Madrid vía el embajador de Venecia, es una figura clave. ¿no? Cuando muere, por ejemplo, al final de los años 60, después de más de 10 años, de servicio en Venecia, pues todos sus, sus bienes, sus papeles, su, su documentación pasa a ser controlada por la viuda, pasa a ser de la viuda y pasa a ser un, casi un asunto de Estado que, en manos privadas de su viuda y de su familia, eh, etc. La cifra general se creó para que los hombres del rey se informaran entre sí de asuntos importantes, evitando de este modo que toda la información tuviese que pasar necesariamente por la corte. Aunque las cambiantes circunstancias políticas y militares determinaban el número y el perfil de las personalidades que manejaban la cifra general, esta era compartida al menos por los gobernadores generales de Flandes y Milán, de Nápoles y Sicilia, los embajadores en Inglaterra, Francia, Roma, Génova, Venecia, la boya y en la corte imperial, en Viena primero y después en Praga. Y también por el capitán general de las galeras, cargo desempeñado entre otros por Juan Andrea Doria o Luis de Requesens. La batalla de Lepanto el intento de invasión de Inglaterra o el inicio de las negociaciones que llevaron a la tregua hispano-turca provocaron estas modificaciones extraordinarias. Y la rebelión flamenca en 1566 obligó a cuatro cambios de la cifra general en solo dos años. Además de la cifra general existía desde el punto de vista del destinatario la llamada cifra particular, que era un código criptográfico que servía para comunicarse de dos personas. En este caso, el propio rey, Felipe II, que bien se comunicaba con espías, por ejemplo, con Juan María Renzo, que, con el, que mantenía una cifra particular, o bien con algunos de sus embajadores o, o virreyes. En una carta que escribió el propio rey, Felipe II, al duque de Sidonia en 1581, explica perfectamente cuál era la función de la cifra particular. Le dice al duque que a veces surgen negocios de tal importancia, tal gravedad y tal secreto que solo se lo puede comunicar a él, que es el único que lo puede saber. Javier Dalías más joven. ¡Qué guapo sales! corbata, sí, Javier! Sí, sí, El sistema de ocultación abarca cualquier procedimiento que disimula, que esconde, que oculta la información secreta. Puede ser desde un sistema muy curioso, que hay un buen ejemplo en el archivo donde de Simancas, que es esta muestra de escritura microscópica que estáis viendo ahora a la izquierda. Para que os hagáis una idea, fijaros que, aunque veis en gran tamaño, este documento tiene aproximadamente el tamaño de un folio, con lo cual podéis haceros una idea de la proporción o más bien la desproporción entre la letra normal que tenéis en la parte superior y los papelitos donde se ha escrito esta muestra de escritura microscópica. A la derecha podéis ver otro sistema de ocultación que es una fórmula, de tinta, una fórmula química, tinta invisible, eh, en italiano. Incluso podemos hablar de algún caso de eh, cifras que, hemos tenido una naturaleza mixta, es decir, participan de dos sistemas diferentes. Por ejemplo, el de sustitución y el de ocultación, como es esta carta cifrada, escrita entera del de lino de 1599. ¿Por qué os digo que se trata de un sistema mixto? Pues, por un lado, fijaros que se trata de eh, una sustitución esteganográfica, como ya hemos visto, pero su soporte, el material en el que está escrito, eh, permite, al ser tela de lino muy fina, enrollarlo y esconderlo en cualquier parte de, del cuerpo, entre las ropas, por lo cual estamos hablando ya de un sistema de ocultación. Por lo tanto, vemos que incluso... Podemos llegar a hablar de dos sistemas dentro de un mismo mensaje cifrado. Eh, dentro de la criptografía cualquier ejemplo de ingenio, de imaginación, sirve si consigue su propósito, que es transmitir de forma segura, blindada, sin que el enemigo la consiga esa información. Podemos encontrarnos, como la cifra de Juan Seguín, que estáis viendo, pues cifras que son casi obras de arte, como podéis ver, y de un ingenio inmenso, ¿no? con esta forma espiral, aunque eso se trata de una cifra de sustitución. En relación al sistema de ocultación, que ya habéis visto que es un sistema muy imaginativo, os he preparado este vídeo. Preservar el secreto y mejorar los sistemas de cifrado era tan importante como conseguir perlustrar y desencriptar las comunicaciones ocultas del enemigo. La eficacia máxima de esta operación se lograba cuando el propio enemigo desconocía que sus comunicaciones habían sido violadas. Unos y otros tenían la constante preocupación por espiar y la permanente sospecha de que eran espiados. Crear un código fácil de recordar, pero a la vez muy difícil de perlustrar, se convirtió en una prioridad en la corte de Felipe II. Un ejemplo de esa obsesión por el evitar el perlustrado de los, de los mensajes cifrados es... Eh, eh, le pasa al embajador ante la Corte Imperial, Guillén de San Clemente, en 1590 en Praga, que da la alarma de que los franceses han interceptado los mensajes y han conseguido descifrar eh, la cifra general que acaba de salir además. ¿no? Y bueno, crea una alarma eh, total en, en, en el aparato burocrático de la monarquía. ...cuando el hombre se había equivocado... ...había confundido la vieja cifra con la nueva cifra... ...y había creado este, este ejemplo de desconexión... ...en el manejo de los códigos. Este tipo de errores de coordinación... ...era relativamente frecuente e inevitable... ...en un sistema organizativo tan complejo. Sin embargo, el mayor problema al que se enfrentaron... ...los servicios de inteligencia de Felipe II... ...fue el robo de códigos o la traición de algunos funcionarios... ...que facilitaban las cifras al enemigo. Muy conocido fue el de Jean Flogan, ...criado del embajador español en París, francés de Álava... ...que intentó robar la cifra general... ...pero fue descubierto y detenido rápidamente. Otro fue el de un tal Aguilón... ...que entregó a los rebeldes flamencos una cifra española y huyó. Por último, el caso más controvertido... ...y todavía hoy sin aclarar... ...fue la supuesta traición de Juan del Castillo. Era el tal del Castillo Oficial Mayor del por entonces secretario de Estado, Gabriel de Zayas. Del Castillo fue acusado de entregar información secreta y varias claves españolas a los flamencos a cambio de dinero. Según el historiador Peter Bohr, esto permitió al diplomático calvinista Fan Marnix, famoso descifrador de Guillermo de Orange, el líder de la revuelta flamenca, interceptar y descifrar durante 10 años la correspondencia secreta entre Madrid y Flandes. Bohr, ...afirmaba que del Castillo fue ejecutado en 1581. Luis Cabrera de Córdoba, biógrafo de Felipe II... Eh, ...dice que las acusaciones hacia eh, Juan del Castillo... ...eran falsas y que nunca fue ejecutado... ...sino que acabó en la corte virrenal de Nápoles... ...cuando al mando de la ciudad estaba el duque de Osuna. Además de que la utilización de la cifra no era de por sí garantía absoluta de inviolabilidad de la información, la permanente y obsesiva sospecha de tráfico y traición del secreto enredaba más la situación, provocando dudas y recelos incluso de quien no los merecía. Como veis, uno de los grandes peligros es que robara la cifra y estaban constantemente precavidos por ello todos los descifradores tenían que llevar encima pues, una hoja con las claves de las cifras. Cualquier descuido podía llevar a un criado, por ejemplo, de una embajada, como ocurrió en la embajada española en París en la época de Felipe II, que robara, que robara esa cifra. A pesar de que se dieron casos de robos y de desciframiento notables en el siglo XVI, el verdadero el peligro, la perder la amenaza eran los descifradores enemigos. Los estudios historiográficos sobre el espionaje europeo a la moderna son más bien escasos. En el caso de la historiografía española, hasta hace 20 30 años apenas había. ¿eh? Eh, quizás la historiografía, la corriente historiográfica que más ha incidido en el espionaje y por tanto la historiografía del siglo XVI es la, la británica. Esto ha hecho que haya una idea un poco deformada de los servicios criptográficos españoles del siglo XVI. En eh, muchos libros siempre se ha mencionado a criptógrafos famosos como Tomás Felipe, eh, el descifrador de Sir de Washington, jefe de los servicios secretos de Isabel I, a eh, François Biet, eh, descifrador de Enrique IV, pero nunca se hablaba de descifradores españoles, ni siquiera de criptógrafos, ...y se hablaba de lo fácil que era... ...burlar las cifras españolas... ...sin embargo, esto no es cierto... ...hay algún nombre destacado... ...os he preparado un vídeo. Algunos descifradores notables... ...fueron Juan Vázquez de Zamora... ...Gaspar de Soto... ...y Jerónimo González... ...aunque probablemente... ...el más importante y conocido fue... Luis Valle de la Cerda, uno de los mejores criptoanalistas españoles de los siglos XVI y XVII. Nacido en Cuenca hacia 1559, estudió en la Universidad de Salamanca y pronto empezó su carrera como secretario de cifras. Primero en Italia y más tarde en Flandes, llamado por el gobernador Alejandro Farnesio. Su fama de magnífico descifrador lo llevó a la Secretaría de Estado con Juan de Díaz. Regresó después a Flandes y fue hecho prisionero por los ingleses, que no consiguieron averiguar su verdadera identidad, lo que le hubiese supuesto una muerte casi segura. De regreso a España, debido a su prestigio como arbitrista y escritor, fue nombrado contador del Consejo de Cruzada pero siguió dedicándose a la criptografía hasta su muerte, en 1606. No era un desconocido completo en la historia del siglo XVI, porque fue el introductor en España de los Montes de Piedad, de las Casas de Empeño, pero su faceta de descifrador no era muy conocida, pero nosotros sabemos que llegó a un nivel muy alto de calidad, que fue disfrutado de Felipe II y Felipe III, incluso a título anecdótico, se cuenta que fue encerrado en una habitación sin complicación posible, con una cifra, por supuesto sin clave, hecha por el propio Felipe III, y que después de unas horas encerrado consiguió sacar la clave de, de esta cifra. Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Os recuerdo que el material lo tenéis disponible en el archivo de la frontera no, no, no, no. y que el foro sigue sí, sí, abierto. Adiós. Hasta la semana ya, que viene. Ya, luego, Hasta luego. Adiós. adiós. Adiós. Adiós, hasta luego. Felipe II consideraba que el arma fundamental para hacer llegar sus órdenes a todos los puntos de su imperio y para recibir información, el arma fundamental era la escritura, era la documentación, era en definitiva la información. Por eso el archivo de Simancas es la expresión más viva de la importancia y del control de la información como instrumento de poder en los siglos XVI y XVII. Por eso Felipe II concibió la necesidad de, en el espacio donde su padre había creado el primitivo archivo de Simancas, poner en marcha un proyecto archivístico y político de gran alcance. Construir un edificio, que será el primer edificio concebido como archivo del mundo, para custodiar, guardar en él y sistematizar lo que consideraba prioritario. Toda la información generada por lo que era la gran maquinaria administrativa de la monarquía hispánica, todo su sistema de consejos. Y dentro de esa maquinaria el papel fundamental lo constituía la información la información codificada la, in, la información transmitida de forma eh, criptográfica que después toda una serie eh, de personas en la corte trataban de descodificar y de poner también eh, creando nuevos códigos obviamente, esa información será la base y el sustento de su poder, de ahí que incluso uno de sus cronistas, Fernández de Córdoba, Cabrera de Córdoba mejor dicho, dijera que Felipe II, desde de su real asiento meneaba el mundo. Y en este meneo del mundo, el archivo de Simancas fue un instrumento de poder fundamental. Aquí está contenida toda la documentación generada por todos los órganos de poder de esta monarquía hispánica y, por tanto, la información fundamental de dos terceras partes del mundo, porque la monarquía hispánica no solamente estaba compuesta por aquellos dominios que formaban parte de su soberanía, sino que, eh, era, al ser hegemónica, estuvo en diálogo permanente con prácticamente la totalidad del mundo. Ningún espacio le era ajeno, todo era susceptible de, de intervención, de uso y de utilización de información fundamental para el mantenimiento del poder.